Hola, bienvenidos a este tutorial para la instalación de R y RStudio. Si eres nuevo o nueva en esta aventura de aprender R, debes tener claro que R y RStudio no son lo mismo pero están directamente relacionados. Por lo tanto, necesitarás de dos instaladores para que funcionen correctamente. Primero, necesitamos instalar R, que es el lenguaje de programación y un entorno para programar desde la consola y luego de que instalamos R procedemos a la instalación de RStudio que es un entorno de desarrollo integral y lo que hace es ejecutar el lenguaje de programación de una forma más cómoda que R. Si eres de las personas que cambian de ordenador constantemente también tienes la opción de utilizar Posit Cloud. Posit Cloud es una Cloud Computing que tiene el mismo entorno de desarrollo que RStudio solo que está en la nube y no necesita instalación. Si trabajas en Posit Cloud Puedes abrir los proyectos que trabajes aquí desde cualquier ordenador siempre y cuando tengas internet y una de sus ventajas es que te permite trabajar de forma colaborativa. Para utilizarlo solo debes crear una cuenta en la dirección que te dejaré en la descripción y con esta aclaración vamos a proceder a instalar R y RStudio en nuestro ordenador. Para descargar ambos instaladores nos dirigimos a Google y escribiremos en el buscador Posit.co. Aquí hacemos clic en la primera opción que aparece en RStudio Desktop y aquí se nos abre el sitio web donde podemos descargar ambos instaladores. Algo que es importante es que R y RStudio deben ser instalados en ese orden. Caso contrario, se nos pueden presentar errores al momento de abrir el entorno de RStudio. Hacemos clic en la opción que dice Download and Install R y esto nos llevará al CRAN. CRAN es un acrónimo que en español significa la red integral de archivos R. Aquí elegimos el sistema operativo de nuestro ordenador, en mi caso hago clic en R para Windows y en la siguiente pantalla que nos aparece elegimos la primera opción que dice base. En este momento nos aparece el instalador de la última versión de R y hacemos clic para iniciar la descarga. Cuando se haya terminado de descargar el instalador, abrimos el ejecutable y damos los permisos para que inicie la instalación. Se nos abrirá una ventana para la instalación y elegiremos el idioma español. Hacemos clic en Aceptar. Leemos los términos de la instalación del software. Hacemos clic en Siguiente. Elegimos la carpeta de destino para la instalación de R. Podemos dejar la que nos aparece, que es en el disco C, o si desean cambiarlo pueden hacer clic en examinar y buscar la carpeta donde deseen que se aloje R. En este punto asegúrense que la dirección no contenga caracteres especiales como palabras con tildes u otros. Hacemos clic en siguiente. Hacemos clic en siguiente. Otra vez siguiente. Siguiente. Siguiente y siguiente y esperamos unos minutos hasta que se complete la instalación cuando se haya completado la instalación para confirmar que se hizo correctamente, nos dirigimos a las aplicaciones y hacemos clic en Inicio. Y aquí buscamos en las aplicaciones una carpeta que se llame R y hacemos clic en R4.2.3. Aquí se nos abre la consola y hacemos una prueba. Imprimiremos nuestro primer Hola Mundo en R. Ponemos Print, abrimos paréntesis, abrimos comillas y escribimos Hola Mundo. Cerramos comillas y paréntesis. Hacemos clic en Enter y se imprimirá la frase Hola mundo en la consola. Con R instalado, regresamos a la página de POSIT y ahora procederemos a descargar RStudio. POSIT reconoce automáticamente tu sistema operativo y nos propondrá el más adecuado. En este caso, ha reconocido que mi sistema operativo es Windows. Hacemos clic en el ejecutable que se ha descargado e iniciamos la instalación, ahora de RStudio siguiendo todos los pasos. Verificamos la ruta de instalación, hacemos clic en Siguiente, luego hacemos clic en Instalar e inicia la instalación, lo que tomará unos segundos. Para confirmar que la instalación se hizo correctamente, nos dirigimos a las aplicaciones y hacemos clic en RStudio. Y aquí tenemos listo nuestro entorno de desarrollo integral para trabajar. Espero que este tutorial les haya servido y les deseo muchos éxitos en su ruta de aprendizaje de ERE.